Saludos cordiales, Luis Lines. Luis de Prisline emitiendo en directo, Prisline siempre emite en directo eh, Hoy voy a dedicar el vídeo de hoy a las preguntas que se han acumulado Y os voy a leer las ofertas de trabajo que han llegado también hoy a Prisline Voy a responder a Maite Carballo, que nos pregunta si es válida la opción de recibir la invitación para entrar a España Voy a responder a Osmaí Barrera, de Honduras de Honduras, perdón, que nos pregunta si el bachiller que él tiene es mejor que si apostillarlo o hacerlo de nuevo. Voy también a responder a Jayce Elizabeth Pérez, nos dice que es TSU, que si lo homologa. Armides Fernández, de Colombia, que nos dice que cómo hay que proceder cuando una empresa española te puede ofrecer un contrato de trabajo. También voy a responder a Salda, Truestela. Que dice que se viene aquí como turista y que, que si sí hay trabas para la educación de sus hijos, una vez en España. Y por último, voy a responder también a Jairo Ortiz, que dice que cómo tiene que hacer pa, para venir aquí como turista y luego buscar trabajo para obtener la residencia. Y a Sergio Andrés Jaramillo, que no me he olvidado tampoco de ti, que él quiere venir aquí a estudiar un máster y trabajar también. Mientras lo está estudiando y luego quedarse legalmente. Os voy a responder a los 7, 3, cuando tengo 6, 7. Sí, que son ejemplos, además, son preguntas que no os habéis hecho reales, pero son ejemplos que a todos los pues os, os sirven. ¿vale? Muchas gracias por preguntar. El que no esté suscrito, que se suscriba, que le dé a la campana para que le avise la aplicación cuando lo emitimos en directo. Insisto, Frisliners siempre emite en directo los que lo veis ahora en directo podéis hacer preguntas en el chat que luego las leo y los que lo veis luego dejar las preguntas en los comentarios vale que así en los nuevos vídeos pues os iré respondiendo como voy a hacer ahora con estos PRIXLINES. y luego también os voy a dar las ofertas de trabajo que han llegado hoy a PRIXLINE, vale os los voy a leer y os voy a decir dónde las tenéis todas escritas que hay un comentario que me dice que donde que si no las pongo aquí en el comentario las tenéis mira os lo digo ya en twitter en arroba PRIXLINE vale allí tenéis todas las, las ofertas de trabajo las vamos publicando en PRIXLINE en tiempo real vale bueno PRIXLINERS vamos al grano a responderos las preguntas luego os digo las ofertas maite carballo dice que si es válida la opción de recibir invitación para entrar en españa mira maite hay un vídeo anterior luego te lo pondré aquí en una tarjeta que os digo que lo de la opción de que te inviten a venir a españa te sirve en el sentido de que no tienes que hacer una reserva de hotel. Cuando entras en la, la aduana, la policía te pide que dónde te vas a alojarse, si en un hotel o vienes en una, en una excursión organizada o si alguien te ha invitado a España, un amigo, un familiar, puedes un amigo, ¿eh? pues con eso te ahorras la reserva de hotel. Le enseñas el, la carta de invitación y con eso no tienes ya que mostrar otro alojamiento, ¿vale? No te van a pedir reserva de hotel la carta de invitación dile a la persona que te invita que esté en españa que pida un modelo en la comisaría de policía de su barrio más cercana porque hay unos modelos prefabricados para que luego no falte ningún dato vale pero vamos te voy a poner un vídeo aquí que te lo explica mejor está en el vídeo de cómo pasar la aduana a Osmay barrera siguiente pregunta bueno gracias a todos los ¿eh? que hacéis preguntas en los comentarios y en el chat Osmay barrera de honduras nos dice qué es mejor apostillar el bachiller o empezar de nuevo otro segundo bachiller pues os te digo lo mismo te voy a dejar un vídeo aquí donde lo explico mejor ahora te voy a responder brevemente eh, lo mejor es que la postillas porque si ya has estudiado el bachiller en honduras no te vas a tener aquí a hacer otra vez el bachiller la apostillas y para adelante que no es difícil vale te dejo insisto ahora el vídeo te pongo aquí una tarjeta luego donde está ese vídeo es el vídeo de cómo convalidar los estudios y nos pregunta, nos dices eh, que te vienes aquí, mira, eh, puedes estudiar y trabajar a la vez. ¿Que ¿Cómo lo haces? Pues estudias por las mañanas y trabajas por las tardes, de forma legal. Es lo que llaman aquí un contrato de prácticas. Pero hay un detalle, para ese contrato, cuando vengas aquí te tienes que matricular en un centro de España que está autorizado por el Ministerio. Pero ojo, cuando hagas la matrícula esa de estudios, tienen que quedarte por lo menos 30 días de validez, de, de estancia. Y quiero decir que si vienes de turista, tienes que venir como mínimo con 30 días de estancia, ¿vale? Y pedirlo en el día 1. Porque cuando haces la, la solicitud, te tienen que quedar 30 días de estancia en España, para que te sea válida. Entonces, eh, quedando 30 días de estancia en España, te matriculas en un centro de estudios de los autorizados por el Ministerio. Y con eso puedes estudiar y a la vez buscar un trabajo de forma legal en prácticas, que se llama. Así puedes estudiar y trabajar. ¿Vale? Aquí el único peligroso es eso: que cuando lo, ha, lo hagas, te tienen que quedar 30 días de estancia legal en España, aunque sea de turista. Mirados el vídeo de la chica cubana de Claudia, que no ha podido hacer eso porque no tenía 30 días de estancia. Si no se habría matriculado. En cambio, el vídeo de Tamara, que también lo tenemos aquí en el canal, Tamara está aquí como estudiante. Están trabajando como una señorita, ¿vale? Entonces podéis venir a estudiar y trabajar legalmente haciendo prácticas. Insisto, pero cuando hacéis, os matriculáis, tiene que ser un centro autorizado, hay muchos aquí en España, pero os tiene que quedar 30 días de estancia legal en España, aunque sea como turista, ¿vale? Para vale, hacer la matrícula. Alláis si Elizabeth Pérez me dice que es TSU. Que si, se, que, que, que si eso se homologa y que si lo puede hacer en su país y luego venir. Pues, ya, y si Elisa del Pérez, no sé lo que es eso de TSU, si algún príncipe lo sabe o tú, por favor, ponmelo en los comentarios. Vale, pero vamos, cualquier cosa que hayas estudiado se puede homologar. Lo que no sé si se compensa homologarlo no. Ya os decía que los temas de dirección de empresas, de informática y eso no hay que homologarlo. No es necesario, vamos, lo podéis homologar, pero van a contratar igual. Si me aclaras lo que es TSU te amplio la respuesta en próximos vídeos Recordad siempre en directo siempre en directo hermídez fernández de colombia nos pregunta cómo se procede cuando una empresa española te puede ofrecer un contrato de trabajo pues hermírez fernández de colombia muchas gracias por tu pregunta se procede yendo al consulado se supone que estás en colombia pues te vas al consulado con el contrato que te ha ofrecido la empresa española y desde el consulado lo tramitas vale otro tema es si ya te encuentras en españa entonces hay que hacerlo de otra forma hay unas vías que tengo un vídeo que lo pongo ahora también aquí en una tarjeta las cinco formas que se digamos que cuando uno ya está como turista dentro de españa ¿qué cinco maneras hay para para quedarte aquí legalmente os las digo brevemente era una con la tarjeta de estudiante como acabamos de decir vale Estudiando y trabajando a la vez con la tarjeta comunitaria que se puede obtener casándote o como pareja de hecho pidiendo el asilo político la llamada tarjeta roja pidiendo el arraigo social que es lo que hay que esperar los tres años y hay una buena manera que es una autorización especial que hay para profesionales altamente cualificados o directivos que esa así te la dan si estás aquí en españa y tardan 20 días y esto en esto vamos a profundizar porque estuve el otro día hablando con unos abogados que están especializados en ellos ¿Vale? esto lo, lo vamos a profundizar te quiero decir que es distinto hermídez si te encuentras en españa o si te encuentras fuera si estás fuera con esa oferta de trabajo ese contrato te vas al consulado de tu país consigues la visa consigues el permiso de trabajo de residencia y te vienes para españa distinto es si estás en españa como turista vale ahí están las cinco de estas vías que lo pongo aquí en la tarjeta y seguiremos hablando de todo esto J salda Dice que se viene a España como turista que si van a haber trabas para la educación de sus hijos. Pues rápidamente te digo que no, porque en España todo el mundo tiene la derecho a la educación, ¿vale? A los menores. Entonces, es lo mismo como hayan venido los padres, que si están en España, te empadronas y les van a coger en cualquier escuela de niños, ¿vale? También voy a hacer un vídeo en profundidad de este tema, ¿eh? De la educación de los niños. Y por último, a Sergio Andrés Jaramillo. Y él nos cuenta que va a estudiar un máster que quiere venirse aquí a estudiar un máster con unos ahorrillos quiere también trabajar a la vez y luego quedarse de forma legal pues muy interesante la pregunta Sergio lo que os decía al principio si te vienes como turista te tienes que matricular eh, solo llegar buscarte un centro aquí en España o tenerlo ya buscado y matricularte siempre que te queden 30 días de estancia legal como turista aquí en España entonces te matriculas en ese centro y ya te puedes quedar como estudiante y Buscar trabajo legal haciendo prácticas por ejemplo por las tardes que te las pueden pagar vale esa es la manera y luego ya quedarse a trabajar legalmente pues tendrás dos opciones o que pasen los tres años y pedir luego el arraigo o lo que vamos a profundizar que hay una manera que parece un poco desconocida que es para los que están como turistas eh, Autorización especial para profesionales cualificados al altamente cualificados o directivos o que los contratan empresas tecnológicas hay muchas startups os lancé la idea el otro día y luego he oído unos abogados de barcelona que están especializados en eso vale si os contrata una startup ahí sí puedes estar en ese momento en españa y responden en 20 días vale lo que pasa es que la solicitud la tiene que hacer la startup Esto es un poco la información que os quería dar ahora mismo Prislines. ahora voy a las ofertas de trabajo del día y, y os las voy a leer. Eh, si voy rápido, ya os digo, o le dais luego para atrás al vídeo o eh, en Twitter, buscar buscar Trixline, y ahí las voy publicando todos los días en tiempo real. ¿Vale? Mira, la primera empresa, buscar Yovalia con Y y B alta. ¿Quieres trabajar este verano en Mallorca y Menorca o formentera tienen ofertas de empleo para trabajar de azafatos, promotores de venta, cocteleros, implantadores de PLV Encuestadores, ¿vale? Buscar Yovalia, Y, Yovalia, Empleo, ¿vale? Buscarlo en Google y ahí tenéis las ofertas Si eso en el Twitter de Prisline las tenéis también Otra oferta programador de java con experiencia en seguridad esto es para trabajar en Madrid enviar el, la solicitud a selección arroba Rauson, r a medio b punto es, vale, selección con dos tres arroba r medio b programador Java con experiencia en seguridad más ofertas de trabajo que han llegado hoy Liner. Eh, bueno el, el despacho este de abogados que no tiene nada que ver con nosotros no les he dicho ni que os iba a mencionar pues lo digo ya vosotros están especializados en traer a gente contratadas por startup os dejo el email vale Pero insisto, no es tema comercial yo os lo digo porque es información útil el email de estos abogados se llaman vb international legal están en barcelona y el email es info arroba v baja b alta y de italia l de león c de casa puntocom info arroba v puntocom también lo podéis buscar en instagram por ejemplo vale eh, en instagram están como arroba vázquez guión bajo barba con b alta las dos guión bajo vázquez guión bajo barba guión bajo ahí los tenéis en, en instagram vb international legal esto no es una oferta de trabajo. Esto es para que se quiera venir eh, de esta forma que os digo, ¿vale? Contratado por una startup. O incluso crear el, el mismo la startup. Y a ver, PRILINES, ahora voy a los del chat. Es que es que, es que... A ver, más ofertas de trabajo de hoy. Promotores y promotoras para Madrid. Eh, buscar tema promotion, tema promotion, buscar tema promotion en Google y ahí lo tenéis. ¿Vale? Están buscando promotores y promotas en Madrid. Y si no insisto, en el Twitter de PRIXLINE tenéis todas estas ofertas. Buscar en Twitter PRIXLINE y ahí las tenéis. Lo de conductor, nos insisto, están buscando conductores para trabajar en Uber, en Cabify, sí o sí. Con bueno, el conductor privado España, trabajo conductor privado Madrid, Barcelona, ahí están buscando, ¿vale? luego sigo insistiendo para trabajar en el medio ambiente hay muchas ofertas os sugiero trabaja en .com. Www .com. ahí tenéis mogollón de, de trabajos relacionados con energía fotovoltaica taica forestal todo lo ambiental vale trabaja en otra oferta buscamos técnico en laboral para importante consultoría empresarial con sede en alicante si estás en búsqueda activa de empleo remite el cv el currículum a candidatos arroba, .es. os lo repito el email donde hay que mandar el currículum candidatos arroba, .es. Alguna oferta más que hay en que entra hoy pues mira están buscando promotores comerciales para stand financiero en valladolid hay que mandar el currículum a rrhh.reticulae.com. Esto siempre están cogiendo gente. Repito el email: rrhh.reticulae.com. A ver que no se me quede ninguna oferta de hoy. tiene otra. Bueno, esta es: si buscas irte a UK con trabajo seguro, alojamiento, pero te preocupa tu nivel de inglés, tienen un programa de hoteles que, aunque no sepas inglés, te puede servir, tenéis que contactar a través del siguiente correo M me voy al extranjero .com. os lo repite el email vais al Reino Unido a trabajar aunque no tengáis un a trabajar en hoteles m con J Jiménez arroba, me voy al extranjero .com. 80 grados está buscando es una cadena de restaurantes 15 vacantes de empleo de camareros y cocineros para madrid buscar en google 80 grados vale están en este momento buscando 15 vacantes tanto de camareros como de cocineros 80 grados se llaman buscarlo en google Pequilines. Otra más tienes experiencia en programación buscan ingeniero de software c++ linux para integrarse en el equipo de I más D de una multinacional del sector del transporte en madrid esta sería para podría servir para alguien que esté fuera que quiera ser contratado como altamente cualificado en 20 días te hacen en el, el Permiso de trabajo legal total que hay que mandarlo el currículum a marta.romero@exceltic.com. repito eh, están buscando eh, profesional de desarrollo de c++ embebido y además puedes trabajar desde casa con esto. Incluso el que esté fuera, a lo mejor le contratan. Trilines. Dice: si tienes entre dos tres años de experiencia en C y conocimiento de Python, únete a nuestro equipo de I, D, I. Envía el CV a marta.romero.exceltic.com. Si no lo leéis bien, os repito: buscad el Twitter de Prixline en Twitter y ahí tenéis todas estas ofertas. Las he publicado hoy. ¿Vale? Otra, y ya, ya por hoy, porque es que si no me enrollo mucho. Programadores en net con SharePoint. Para Madrid seleccionamos programadores.net con SharePoint en Madrid. Envíanos tu currículum a selección, arroba, Rawson, los de antes, r a w s o n o Pues ya se dan las ofertas de trabajo de hoy, líneas ¿vale? Eh, los que lo veis luego, de verdad, ponedmelo en los comentarios. Eh, saludos a todos los que estáis en el chat. A ver, que lo veo rápidamente. Pedro Díaz, saludos desde Perú. Siempre veo sus vídeos. En febrero llego a Madrid. Espero asesorarme. Por supuesto, oye, el que venga luego aquí a España, por favor, avisarme que os hago entrevista. Vale, mañana tengo una chica de Colombia que con su marido tienen ya todos los permisos legales. Mañana, sobre estas horas, la entrevistamos. Vale, ella es colombiana y su marido también. Os va a explicar cómo la han hecho. El prisionero que venga aquí por Madrid que me avise, por fin, ¿vale? Que lo ponga en los comentarios cuando llegue y nos vemos. Eh, saludos a todos. Mauricio Duarte. Sería genial tener la lista de las instituciones. No es difícil, Mauricio. La mayoría de las instituciones te sirven. No, no, es, no es difícil. A ver si os encuentro un enlace donde estén, pero que es la mayoría ¿eh? de los centros. Lo que pasa es que tienen que ser presenciales, ¿vale? Eh, Osmay Barrera, muchas gracias Luis por tu respuesta. Espero que te haya servido, Osmay. Saludos para todos los de Honduras. Eh, babel si alguno lo leo mal, decírmelo, ¿eh? que yo con las gafas trabajo en ventas de planes funerarios. Perfecto. En ventas vas a encontrar siempre trabajo. Siempre vamos, seguro. Hay, hay mucha, bueno, ya os he leído varias de, de tema comercial, ¿vale? y alba hernández hola espero esté bien gracias por su ayuda y gracias a vosotros y vale yo esto lo hago vamos me encanta lo hago y además aprendo un montón ¿eh? si lo sepáis con vosotros no estoy haciendo un experto en todo esto y voy a seguir ella vamos a hablar un día de estos de estos abogados que es que ahí hay un camino ¿eh? para que esté en 20 días pero tiene que ser contratado por una empresa tecnológica ojo. Ahí hay un hueco que lo dije en un vídeo anterior y es que ahora me lo, me lo han confirmado eh, Tatiana Correa, hola Luis, un saludo desde Colombia. Saludos a todos los de Colombia y a ti, por supuesto, Tatiana. Carmen ruth Hernández Valderrama, don Luis, soy de Colombia, un gran saludo. Gran saludo para vosotros. Podéis tratarme de Luis a secas, ¿eh? pero bueno, ya sé que vosotros ponéis el don siempre, pues, también podéis. Y Osmay Barrera, estaré pronto en España, por supuesto que te entrevistaré si tú quieres, Osmay. Pues Prisliner, yo creo que no se me queda nada en el, en el tintero por hoy. Mañana tengo entrevista, ¿vale? Una mujer colombiana y su marido nos van a explicar cómo lo han conseguido todo todo para tenerlo todo bien ahora. Que si os ha gustado, por favor, ponerle un like, ¿vale? Y el que lo escuche en Spotify, pues un corazón verde. Y el que lo esté viendo y no esté suscrito, ya es lo que os lo digo siempre. Esto no tengo que decir. Que se suscriba y campan, que Prisline siempre emite en directo. En esta ocasión estamos aquí en Madrid, si sí un poco discretos, en directo como siempre, ¿vale? Que nada, que encantado de haber estado con vosotros y, y, y, y preguntas a los comentarios, ¿vale? Que ya veis que la vamos respondiendo. Si alguno de los que he respondido se ha quedado algo que no ha quedado claro, que me lo pregunte, ¿vale? Que vale, exacto, me parece perfecto, María. Cuando cuando lleguéis por España, avisarme, ¿vale? Que os entrevisto y ya está que muchas gracias Lilines, por estar ahí vale muchísimas gracias tener un buen día pasarlo bien chao chao amigos Luis de chao chao chao